Bueno, lo vamos a presentar a él, a Pablo Oluro, de Valerza. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día. Hola, ¿Vale, Pablito. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente. ¿Cómo andan? Bien. bien, bien Todo bien, tranquilo. Bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumple. Gracias. ¿Cómo sí. le pasó? ¿Bien? Bien, bien. las cuatro décadas. Ajá. O sea, Diego cumplió en abril, yo cumplí en mayo. Y se iba a preguntar quién les parece más joven, pero pues dije, no, mejor no. Por, la, por la duda, no, no así, nos metemos en así, ese lío. Hace no. una encuesta por Instagram. Sí, sí, <risa> sí. sí. Bueno, yo estoy Insta, con ¿no? cuatro décadas, Ajá. así que bueno. ¿Te igual, agarra bien? Un poco más sensible. <risa> claro. bueno, él cumplió ah, años, bien, bien. pero nosotros igualmente sí, tuvimos está, regalitos. Eh, recibimos regalitos ahí eh, de la gente de Valerza. Le mandamos un abrazo grande para todo el equipo. Sí. Las lapiceras que... No, justo lo, esta mañana parece que me leyó la cabeza, Paulito venía relegando. Oh. Che, Nancy, yo no tengo lapicera, estaba no sé buscar a la lapicera, lapicera buscando a, la Ramón. Lapicera. a A las 6 de la mañana estaba renegando sí. con la lapicera. Metía la mano, buscaba la lapicera. No, bueno, y acá bueno. están ¿eh? las lapiceras de Valerza, así que le mandamos un abrazo grande. Les traje para todos, todos ¿no? Para sí, sí, por ejemplo. supuesto, por supuesto, para, para todo el equipo. Preguntan por la torta, pero bueno, Aldo, viste que siempre claro, a esta hora la, con las cosas La dulces. semana pasada fue, ya se trae Ustedes, fíjense algo. que Diego le dio el dulce un día. Yo sí. siempre que vengo les traigo algo. Es verdad. Siempre. Es verdad. Es, no, no, no, no, no. es verdad. Así que, bueno. Vos, Diego Zuliani! Vamos a seguir con la cámara, a ver si trae algo después, Dieguito. ¿eh? Ahí no, está. no, que después entra a la oficina y... ¿Qué? Che, Pablo, ¿por qué? Claro. Un bueno, poquito, está la vara muy alta. ¿sí? Claro. Bueno, está bien. Hoy tenemos un tema interesante, ¿no, Pablo? Sí, hoy a ver un poquito una frase que, que trajimos hoy siempre, que me invitan acá a hablar, la verdad que me siento muy cómodo. Y me dijeron, vamos a hablar de, qué? de algo... Que esté pasando, yo siempre digo que soy un poco el termómetro de la empresa, me gusta esa experiencia del inversor desde que entra hasta que sale. Y hay una frase que la realidad que surge de un inversor hace 15 días que me llama: y dice, Ustedes son el claro ejemplo de que el dato mata relato. A ver, ustedes sabrán que hace 10, 15 días salió una nota en un medio nacional muy grande sí. hablando sobre Valerza, uh -huh. en la cual, bueno, contaron que actualmente estamos administrando mil millones de pesos actualmente uh -huh. en Jujuy más de mil inversores. Y siempre yo hablo de la confianza, la credibilidad y el cumplimiento. Y no quiero dejar pasar de esta vez la oportunidad de este inversor que me dice... Ustedes son un claro ejemplo del dato mata relato. Yo siempre con Diego hablamos, ayudamos a la gente, decimos confianza, credibilidad uh -huh. y el cumplimiento. Detrás de este cumplimiento hay un montón de gente trabajando en Valerza. Valerza, recuerden que hoy está con un proyecto minero, está con inversiones en Real Estate, en Paraguay uh -huh. y en Estados Unidos. Pero la verdad es que tanto Diego como yo somos las caras visibles que venimos a contarle a la gente. digo un poco más técnico, yo un poco más para que la gente pueda ahorrar y pensar. Hay muchísima gente detrás nuestro. Somos 20 personas, desde Cintia Carrasco, que es nuestra gerente de operaciones, y muchos chicos jóvenes que trabajan detrás nuestro. Yo eso hoy lo quiero valorar. No sé si eran los 40 años o okay, qué, que estoy más sensible. <risa> <risa> okay. <risa> okay. Pero quiero agradecerle no solamente siempre a todos los inversores, sino a todo el equipo de trabajo de Valerza, que siempre cuento que... Cada vez que nos juntamos a comer la mesa se va haciendo más grande. Cada vez somos más. Está y bueno, bueno también eso, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Y ese dato es genial. El hoy somos la primera alternativa de inversión no bancaria de Jujuy. La primera. Uh -huh. Y eso la importante, ¿no? eso. Es muy, muy importante. Por eso mi inversor, que está conmigo hace mucho tiempo, me dicen, gringo, dato mata relato. Uh -huh. Todo este tiempo que trabajamos juntos, yo confío en vos, creí en vos, pero si no me cumplías, nada de esto valía. Pablito, claro. ¿y a qué, a qué hacemos referencia con relato? ¿A qué relato haces referencia? No, que uno eh, siempre durante este tiempo, siempre trató de que la gente tenga su propia experiencia con Valerza, que uno parece que viene ante la cámara y habla y cuenta, uh -huh. pero después eso va a transformar en una experiencia. Claro. Entonces, uh -huh. yo contigo puedo charlar, te puedo ayudar a pensar, te puedo contar qué hace Valerza pero si no cumplo, nada vale. Sí, o pueden venir acá y nos pueden hablar súper lindo y nos pueden entusiasmar a todos, porque es así, porque a veces uno, ay, uno se entusiasma y decís, no, pero mirá, eh, sí, vamos, pero si después no se cumple con la expectativa de claro. esas personas, eh, no funciona ¿no? ese mensaje, Tal se cual. queda ahí. Por eso ese dato, esos números tan impactantes, matan relato, claro. ahí están. Y como siempre digo a todo mi equipo, a toda la gente que trabaja conmigo, esto es simplemente un objetivo, no es la meta. Hay muchísimo para adelante. Valarsa sigue creciendo siempre sostenidamente, como hicimos con Diego. Recuerden que ahora vamos a estar inaugurando las primeras cajas de seguridad no bancaria de la historia en Jujuy. Uh -huh. Vas a poder. Así que, bueno, hay un montón de cosas que le vamos a ir contando, pero le traje tres datos, tres a cositas ver. que estoy viendo uh -huh. que están pasando en la calle. A ver. Así que, Uy. primer dato, el 90% de la gente que invierte por primera vez, sí. pierde plata. No me lo digas. Sí. ¿no? La semana pasada participé de, de la EFI, que es el evento de finanzas e inversiones más grande de la Argentina, y hace un año escuchaba que todos los oradores de las grandes empresas decían, vamos hacia el cambio tecnológico, las uh -huh. criptomonedas se vienen con todo. Sí. Y este año nos escuché diciendo, "Mira, yo te voy a poner todas las plataformas digitales, pero antes de hacer un clic, asesórate. Ahora están pidiendo normas regulatorias en todos los países del mundo, todos los bancos centrales ¿Así? para las criptomonedas. Uh -huh. Siempre digo a la gente, ¿quieren ahorrar toda su vida para poner en un instrumento tan volátil, piénsenlo. Yo le voy a dar un tip a la gente que para mí es muy bueno, pero es un tip. Es inviertan lo que estén dispuestos a perder en ese tipo de instrumentos volátiles. Yo siempre recomiendo... O sea, hablando del de bitcoin, por ejemplo. Las criptomonedas en sí. general. Ajá. Hasta que no tengan un marco regulatorio, yo recomiendo entre el 5 y el 6% de nuestros ahorros poder invertirlo. Pero claro. este tip es muy bueno. Invierten, Inviertan lo que están dispuestos a perder. Es muy volátil. Chicos, no es muy normal que el dueño uh -huh. de una empresa se ponga a tuitear y de repente baje a 30 mil dólares, después suba a 40 mil dólares, después baja a sí. 25 mil uh -huh. dólares. Entonces, la gente que no está acostumbrada, que es, aparte, es un instrumento que llegó para quedarse, pero necesita tiempo para acomodarse. Uh -huh. Vos imaginate que poneros ahorro toda tu vida ahí y un día te levantaste y, no sé, pusiste 50 mil pesos, te levantaste con 10 mil. ¿Cómo reacciona esa gente? Sí, no, se vuelve loca. Claro. Eso es. Por eso, siempre hablamos de la importancia del asesoramiento. Después, hay un segundo dato. No puedo dejar de desconocer que hace un año y medio en Argentina, debido a la pandemia, se produjo en grandes empresas, bancos, una chique muy grande, y mucha gente estuvo indemnizada. Sí. Muchísima gente. Bueno, el 50% de la gente que fue indemnizada, en menos de seis meses, perdón, ¿no?, se comió el capital. Claro. Ajá. O sea, fue indemnizada, eh, recibió el capital, no lo invirtió... Rápidamente. Y por todo lo que está pasando, se comió, se comió la indemnización. Digamos. Y el otro 50% invierte en productos que desconocen. Yo siempre por qué hablo de rápido asesoramiento. Porque si uno se asesora rápido, ejemplo, una cuenta rápida, si uno cobra, por ejemplo, 50 mil pesos por mes y recibe una doble indemnización, trabajó 10 años, recibe un millón de pesos. Si vos te asesoras rápido, un plazo fijo, donde sea, aunque sea, te puedes cubrir el sueldo, ¿No? Claro. Mes Ajá. a mes para cubrir los gastos básicos de tu casa y de tu familia, y una vez que conseguís trabajo, después directamente después vas, lo podés claro. usar para Ajá. lo que vos quieras. Pero si yo dejo pasar un mes, dos meses, tres meses, sabemos cómo es claro. el ritmo claro. de inflación que tenemos y perdimos. Te, comí, así es. te comió todo, claro, tal cual. Sí, sí, sí. Eso es algo que no, no puedo dejar pasar porque yo cuento lo que pasa en Balearza y lo trato de trasladar a la gente del otro lado, por ahí me está escuchando, que es algo que está pasando muchísimo. Ajá. La gente recibe la plata, sí. Va, viaja, lo poco que puede, gasta y en menos de seis meses pierde el capital. Uh -huh. Después hay un dato que es muy bueno, que de cada nueve, de cada diez dólares están fuera del sistema bancario. Arranco, uh -huh. nueve, de cada diez dólares están fuera del sistema bancario. Bien. Diego vino la semana pasada, el concepto de mover el dinero. Diego te vino sí. a explicar por la inflación, un ejemplo, si vos hoy con mil pesos podés comprar cinco kilos de banana, en un año vas a poder comprar tres kilos de banana. Claro. Entonces, uh -huh. para que vos dentro de un año puedas seguir comprando 5 kilos de banana, tenés que esos mil pesos moverlos. Moverlos, claro. Uh -huh. Moverlos. Tanto sí. los pesos como los dólares. Yo la gente siempre digo lo mismo y me escucha decir, este chico está loco, pero la realidad es que los dólares hay que moverlos constantemente. constantemente. Recuerden que, a ver, el dólar, hasta hace 10 años, era top 3 en monedas. Era uh -huh. de las tres monedas más usadas uh -huh. en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Hoy es top 10. Va a terminar. Estados Unidos con una inflación del 5%. Mirá vos. ¿Dónde se ve reflejado? En todo lo que pasa en, en la diaria. La gente, cabeza chica, cabeza grande, cabeza celeste, azulcito, amarillo, como los pitufos, no ¿Sabes qué color tiene el dólar. Bueno, eso es fundamental, que vos lo muevas, le des el claro. uso, porque después te encontrás con gente, vas a hacer una operación inmobiliaria y te dice no, no te tomo este dólar. Y eso es falso, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que todos los dólares valen uno. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Mover los dólares constantemente, mover los dólares. Y un tip a la gente que le gusta comprar dólares y guardarlos en el colchón. No es lo que a mí más me gusta hacer. Uh -huh. Pero cuando compren el dólar, agarren un papelito y pónganle a cuánto lo compraron. Compraron 100 dólares a 90 pesos, pónganle 90 pesos. Porque después cuando lo venden, por ejemplo, lo colocan a 150, bueno, dicen, por lo menos, lo compré claro. a 90, claro. lo vendí claro. a 150. Y, claro. Yo lo hago, Le voy a decir la verdad, a mí me encanta hacerlo. Tengo Bien. papelitos pegados, como si fuera sticker, y lo voy pegando para que pueda saber cuál es la cobertura, cuánto lo termine uh -huh. colocando ese dólar. Uh -huh. Pero bueno, eh, hoy vengo con una sorpresita. A ver. Eh, después de tres años de tantos mensajes, de, de, de la gente de solicitándolo, hoy les voy a regalar a toda la gente un obsequio. Va a ser su primer contrato de inversión con Valerza Ajá. primer contrato de inversión con Valerza. Hablamos siempre con Diego, siempre les enseñamos a, a invertir, uh -huh. así que es hora de que actúen, que nos demuestren todo lo que saben hacer a toda la gente que entra a nuestras redes sociales de Valerza. Ahí está. Ponga me gusta en la publicación y que nos cuente qué fin le daría a esta inversión. Ya uh -huh. participa por un contrato de inversión con Valerza uh -huh. y aparte yo particularmente de mi biblioteca, como ustedes sabrán, mi mamá es bibliotecaria, de toda uh -huh. la vida me crié leyendo libros. el Quién se ha llevado mi queso, que es un libro que les va a enseñar mucho a salir de la zona de confort. Así que estos dos regalitos a toda la gente que entran a las redes sociales de Valerza, en la publicación, pongan uh -huh. me gusta y nos cuenten qué harían con esta primera inversión. Bueno. Bien, Qué bueno, ya, sí, bueno. ya tiene sí, su contrato, digamos. Luego de tres años es uno sé que toda la gente valerse le quiere dar a la gente que está del otro lado, que siempre nos apoya. Diego, ¿una misma persona se lleva el contrato y el libro o son premios separados? Pablo. Me dijo Diego. sí. sí. sí. No, pero... Es la edad, es la, no te hagas problema, No te hagas problema. Los dos premios, los dos ah, premios. Los dos premios juntos. Los dos obsequios Bien, ahí está. Juntos. Ahí está, entonces, ya lo van a Bien. publicar, eh, arroba inversiones, por lo menos en Instagram. En Facebook creo que también tienen el mismo usuario, arroba Valersa Inversiones. Así es. Pueden ganarse su primer contrato de inversiones, más el libro. Más el libro. El libro trata de también eh, invertir. Habla sobre, de... es muy interesante, habla sobre salir de la zona de Ford, de qué momento estás en tu vida, hacia dónde vas y te hace ver qué hiciste bien, qué hiciste mal Ay, y qué tenés que hacer. Libro. Está buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿Quién, ¿Quién se, se ha llevado mi queso? Tiene más de 28 millones de ejemplares en el mundo vendidos. Mira vos, está bueno. Eh, Pablo, eh, eh, hace rato hablabas mucho del tema de, de la gente que se está animando un poco más a, a invertir. Durante este tiempo de, de pandemia, el año pasado, este año, eh, yo por ahí charlando con gente, unos dicen, sí, me he animado a invertir, uh -huh. la, bastante más de gente de la que yo creía, y otros te dicen, no, la verdad que yo prefiero, tengo miedo de lo que puede llegar a pasar. No invierto prefiero... en este país claro, porque no invierto la Argentina... no este pero, pero ¿qué pasa después? Lo que decía Pablo, claro. que la inflación se va comiendo la, la inversión. ¿Lo han notado así también o han notado gente más animada, digamos, más lanzada a invertir? Hay una frase que dice que las crisis generan muchas oportunidades. Ajá. Eso es lo que está pasando hoy en la pandemia. En Argentina, hace 20 años estamos en crisis. Es más, sí. Yo digo, es más probable que haya una crisis social que una crisis económica. O sea, hace 20 años en que nacimos, estamos en crisis. Sí. Y nos, nos criamos de esta forma en fundamental mover el dinero. La plata no tiene que estar parada y la gente lo está entendiendo. Y te puedo asegurar que hay gente de mayor de 45 o 50 años que lo está entendiendo más que los jóvenes. Más que los jóvenes. Ah, mira vos. Así es. Sí, porque sí. llegan a una etapa de su vida con una jubilación mínima, claro. con esos dólares guardados y dice ¿qué hago? Claro. Después tendremos que hacer nuevamente el test a ver qué tipo de inversores somos, si hemos uh -huh. cambiado, si seguimos siendo conservadores si se... o si ya hemos avanzado hacia uh -huh. otro nivel. Cuando bueno. quieran. La próxima que, que me inviten voy a estar acá. Uh -huh. eh, Pablito, muchísimas gracias. Entonces, la gente que quiere ganarse este primer contrato de inversión y este libro, arroba Allí lo van a, lo van a publicar, van a publicar la foto, para que la gente en esa publicación pueda inscribirse y pueda participar entonces de este primer contrato de inversión, nada más y nada menos, y del Qué libro hermoso. quien se ha llevado mi queso, también muy bueno para arrancar a, a invertir. Así es, así que bueno, agradecerle a toda la gente que hace más de tres años nos escucha con Diego, y bueno, es como una prueba de la facultad. Acá tiene el resultado, Ajá. tanto que hablamos con Diego, Ahí bueno, está. eso era que ustedes actúen. Y animarse, ¿no? Porque no significa que lo tienen que participar los que tengan un ahorro... Eh, muy no, grande, claro, no. Claro. Cualquiera puede. Participar. Por eso está pensado el combo. Con este libro y esta inversión, Ahí está. si no te animás. Claro. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Eh? Buenísimo. Paulicio, eh, muchísimas gracias por haber venido. Nos reencontramos Ustedes. la próxima semana eh, con la gente de Valerza. Dale, gracias. Y nosotros tenemos que hacer.